Grabando. Hola chicos, cómo están? Bueno, hoy estoy acá con con el señor Blas, el hijo de puta. Blas Jonathan <ríe> y estuvimos grabando acá en Puerto Madero. Mira, el hombre de la mujer, el río, Puerto Madero, Podrán, solo partes lindas de la ciudad. <ríe> estuvimos grabando escenas. Hoy el, el quinto día exactamente. Y nada, ¿te gustó? ¿Cómo estuvo hoy? Sí, me gustó. Perdón por complicarte un poco igual, pero igual estaba muy buena. Salió bien. Bueno, la edición va a ser un poco difícil. Pero nada, estamos en un lugar lindo. Es un día muy caluroso. Está haciendo 38 grados. Estamos muriendo de calor, pero así es la vida. Nada, no se pierdan. No hay amor en Buenos Aires en... Esto es... 2023, en, 2023. 2023. ¿En 2023? Ah, 2023 Acordate Y nada, Julia estuvo acá con nosotros Hoy ayudando, venite Acá Ju Pasando mucho calor hoy Sí, pero como asistenta Porque uno tiene que darlo todo por su equipo Así que acá estamos Viste, Buenísimo. Nada, eso, muchas gracias y nos vemos en 2023 ¿2026 dijiste? ¿23?